Estamos de vuelta nosotros aquí en la mañana de cinco días compartiendo con ustedes las informaciones justamente en esta grilla, en esta parte saben que estamos con entrevistas en piso con los protagonistas de los hechos informativos que marcan la agenda. Y en este martes 18 de abril nos va a acompañar justamente la señora Paula Saucedo, oficial de protección y defensa de artículo 19. Es una organización muy importante desde México y que también eh, justamente está activando en Centroamérica. Y Leonardo Gómez Berniga, coordinador del proyecto de democracia y tecnología de la organización TEDIC, una plataforma que viene trabajando también mucho en el tema de protección de datos eh, y mucho de lo que es también la nueva tecnología. Gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Juan Pablo. por Bueno, antes que nada por la invitación y eh, por la oportunidad de compartir esto que, que venimos hablando hace mucho tiempo también. ¿no? La necesidad de, de hablar sobre derechos humanos. Y sobre todo también cómo esto impacta, o cómo la tecnología impacta en la protección de activistas y defensores de derechos humanos y, y periodistas en general. Vemos cómo suma preocupación el aumento del crimen organizado, de la violencia contra periodistas, de los casos de sicariato. Y nosotros vemos que no podemos estar indiferentes ante esta situación y ante eso también eh, estamos también armando este tipo, este espacio, una serie de espacios de diálogo en el marco eh, de los cuales trajimos e invitamos a Paula a participar. Gracias, Pablo, por tu visita. Coméntanos gracias. un poco más cómo es la experiencia enfocada a un evento que tuvieron anoche ya. Bueno, primero igual, igual que, que Leo, muchas gracias Juan Pablo por la, por la invitación. Para mí es un gustazo estar aquí. Es mi primera vez además en Paraguay y estoy mm. muy, muy contenta. Y un poco los eventos son, pues yo no sé si para bien o para mal, pero digamos Latinoamérica compartimos... Somos diferentes en muchas cosas, pero compartimos muchas cosas buenas y otras no tan buenas. Y sobre la experiencia de México y de otros países en Centroamérica, pues cómo aprender de eso para fortalecerlas. Eh, por una parte, apoyar la resiliencia de la prensa en el Paraguay, eh, que hemos aprendido de la resiliencia de periodistas a lo largo de, de, del hemisferio. Y por otro lado, qué recomendaciones de seguridad podemos darles para construir desde lo colectivo eh, mecanismos y estrategias que pues den frente a esto que estaba diciendo Leo, el aumento del crimen organizado, el aumento pues de la corrupción y otras cuestiones que además ahora en el Paraguay en el contexto electoral toma muchísima más relevancia. Mucha más y definitivamente viene de un país y en lo que están haciendo justamente también en Centroamérica, están trabajando mucho ya eh, con mucha más experiencia de lo que nosotros todavía nos falta por recorrer lastimosamente cuando hablamos de esto no tenemos tampoco que sentirnos tan contentos porque no es un recorrido tan positivo, eh, pero ¿cómo estás viendo la situación en Paraguay? Pues la veo con, con preocupación por un lado porque eh, estamos viendo, ya, ya hubo y ya se han registrado asesinatos de, de periodistas que además cuando se asesina una persona periodista hay que ver qué está pasando en el contexto. Otras cosas están pasando en el contexto. Eh, ya sea que se mande un mensaje directo de que hay temas que no se pueden cubrir en un lugar en específico y que además... Hay otras personas que están sufriendo violencia, de, principalmente cuando se mata un periodista, hay defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, personas indígenas que también están sufriendo violencia y entonces hay que atenderlo porque empieza a ser una cuestión mucho más para evitar que sea una cuestión sistemática como es en México, por ejemplo. Leo una cuestión me parece interesante justamente linkeando con lo que dice ella, eh, esto ya no queda solamente en el ámbito de una comunicación tradicional, esto pasa también ya incluso con discurso de odio, con situaciones complicadas, ya en una escena más tecnológica. Así es. Eh, hoy los medios tecnológicos no son neutrales, es importante mencionar, están totalmente ref, eh, reflejados en otros patrones eh, culturales que hay detrás, pero también así son mecanismos que, que cada día se están tecnificando más para el espionaje, por ejemplo, para, para atacar la integridad y violar la privacidad de las personas. Eh, y eso es lo que veníamos hablando un poco. ¿Qué, ¿Qué mecanismos de seguridad tiene que prever el Estado, por ejemplo, el Estado paraguayo, para precautelar la seguridad de periodistas que están frente a una situación de amenaza o, o de investigación al crimen organizado? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando, en, en, digamos, en las redes sociales vemos situaciones de violencia y no tenemos ningún tipo de acción eficaz por parte del Ministerio Público? o las otras cuestiones que veníamos hablando ¿no? eh, eh, ayer ella lo, lo caracterizaba como estos candados legales que necesitamos cuando vemos que hay un avance de este tipo de situaciones de violencia nosotros tenemos que tener candados legales para proteger, por ejemplo, nuestros datos frente a violaciones que pudieran haber compra de estos datos en el mercado negro o sin, o, esta, o esta, esta categorización por ejemplo, de ¿qué hace Leo o qué hace Juan Pablo en las redes sociales? y empiezan a categorizar tu perfil al modo de empezar a eh, espiarte, monitorear saber cuáles son tus patrones de conducta de consumo, ver quiénes son tus familiares bueno, frente a todas estas cuestiones tienen que haber mecanismos legales de protección y eso es lo que nosotros vemos como que hoy, hoy no están porque eh, la tecnología no, no hay que olvidar, es un espacio donde los estamos habitando, necesitamos que sea un espacio seguro, necesitamos que sea un espacio con un con una perspectiva de derechos humanos, que, que, que la tecnología que también disponga el Estado no se utilice en contra de los propios ciudadanos también. Que eso siempre es un riesgo frente hoy a discursos muy tecnosolucionistas que plantean incorporar tecnología. ¿Queremos combatir el crimen? Tenemos que incorporar tecnología. ¿Queremos optimizar el gasto público? Tenemos que incorporar tecnología. La pregunta es, ¿desde qué enfoque? Ahí, tras darte un poco también una pregunta, nosotros somos un medio económico por excelencia, trabajamos mucho en el sector empresarial, ¿qué puede hacer justamente este sector en torno a esto también? Bueno, de entrada creo que eh, lo, lo que mencionábamos eh, mucho, desde cualquier, digamos, posición, cargo, línea editorial que tenga que tenga un medio o una persona periodista, es importante fortalecer el acercamiento a la sociedad. Porque lo que sí hemos visto en muchos países, en México eh, principalmente, es que falta un acercamiento y entonces atacan a periodistas en promedio, por ejemplo, cada 13 horas en México, y no pasa nada. Y entonces creo que desde el hecho de que ustedes sean un, por ejemplo, con corte económico y den información, es como reconocer, y para quienes nos estén escuchando, la importancia del periodismo en una sociedad democrática, desde que te enteras... Eh, cómo está la bolsa de valores, hasta si tu equipo de fútbol ganó, cosas tan esenciales que tienen que ver con, con el acceso a la información, hasta otra cuestión como si eres, eh, puedes acceder a una beca, a un programa social. Entonces, entender que la labor de la prensa es muy importante desde la sociedad y desde la prensa acercar muchísimo más a la, a la sociedad. Paola, ¿cómo continúa tu agenda en Asunción? Aquí vas a estar unos días más. Ya me voy mañana, pero... Eh, pues sí, me voy mañana, pero todavía tengo hoy todo, todo el día. Y con actividades que justamente me imagino van a servir para eh, afianzar eh, lo que vienes a hacer con la gente de TEDIC, ¿no? Sí, de hecho una invitación importante. TEDIC hace todos los años un bootcamp eh, para, principalmente para periodistas de, de cualquier digamos, eh, tipo de cobertura eh, y, y con, con distintos temas. Entonces también dan mucha asesoría en temas de seguridad digital y justo lo que vamos a venir haciendo, ven, eh, hemos venido haciendo eh, por, a lo largo de los últimos días es dar información tanto de seguridad digital como de protocolos de seguridad eh, física, jurídica, psicosocial y, y, y lo que dije digital. Entonces, igual la invitación se, se pueden acercar y, les, y le podemos como dar más información sobre esto. Muchísimas gracias, realmente. Leo, me gustaría también que nos comentes eh, cómo va la agenda eh, de las actividades que están realizando, eh, incluye la visita justamente de Paula, eh, están, ¿qué más haciendo? Perfecto. Eh, la última semana estuvimos con este bootcamp sobre financiamiento político, tecnología y elecciones, trabajando con periodistas de distintos medios de comunicación, investigadores y la sociedad civil. Eh, bueno, y transversalizando esto ¿qué mecanismos hoy existen para acceder a esta información? No? sobre todo los mecanismos de transparencia de financiamiento político en elecciones eh, como el ONAFIP que es el Observatorio Nacional de Financiamiento Político las bibliotecas de anuncios de meta por ejemplo, todo lo que se invirtió en anuncios electorales bueno, a partir de esto estos periodistas van a estar trabajando en el próximo mes, hasta finales de mayo en publicaciones de incidencia en publicaciones que busquen mostrar estos números que busquen a, a profundizar ...en estas discusiones de dar miradas novedosas al respecto... ...de investigar eh, a fuentes eh, que permitan contextualizar el, el asunto... ...y estos materiales apuntan a eh, que, bueno... Eh, ...público de todo, de todo tipo acceda a información de calidad... ...y bueno, en esto también contamos con el apoyo del Independiente... Eh, ...que es uno de los media partners de esta actividad... ...así que le estamos muy agradecidos también... ...sobre todo por este compromiso, necesitamos trabajar con empresas, necesitamos trabajar con medios de comunicación, con las direcciones editoriales, con la sociedad civil para combatir estos flagelos y sobre todo de las múltiples partes y perspectivas que necesita el asunto. Así que seguimos trabajando en esa línea y estamos a disposición también de la audiencia para cualquier consulta. Muchísimas gracias, damos por la visita, realmente ha sido muy interesante, una nota diferente a lo que normalmente <risa> es nuestra vida cotidiana en el mundo económico. Pero vale la pena también visibilizar estas acciones porque ayudan mucho principalmente en lo que implica una agenda eh, ya no tanto del futuro sino del presente con todas estas herramientas tecnológicas que existen. Así que gracias justamente Paula Saucedo, eh, oficial de protección y defensa eh, de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica y Leonardo Gómez, coordinador de proyectos de democracia y tecnología de la organización TEDIC. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, a la vuelta ya estamos con el resumen de lo que ha dejado la mejor nota de la tarde de ayer.